Con toda la información que sale diariamente en el internet sobre COVID-19, ¿cómo puedes diferenciar en qué confiar y qué ignorar? El hecho de que esté en el internet no significa que sea cierto. Desafortunadamente, algunas personas están poniendo información que simplemente está mal, o peor, que está destinado a conseguir que gastes tu dinero en algo que no funciona. Cuando encuentres un nuevo sitio, hazte estas dos preguntas antes de usar la información que ves. Número 1: ¿es relevante? ¿Acaso el sitio proporciona información sobre COVID-19 o está utilizando el virus como un medio para vender algo? Y número 2: ¿es autoritario? Asegúrate de que la información proviene de una fuente de confianza como el Centro para el Control de Enfermedades o sus siglas en inglés CDC o ya sea la Organización Mundial de la Salud. El CDC tiene información en inglés y español. Comprender la verdad y los hechos son las mejores herramientas para mantenerte a ti y a tu familia seguros y saludables durante este tiempo.